otro puto enano, ¡ayuda! ¡Pérame! mu, ¡Ayuda! ¡Voy, no, ayuda ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Moon ¡Pégale! ¡Hostia! ¡O sea, otro Pero, puto enano! Yendo. ¡Enano! ¡Ayuda! ¡No, el enano! ¡Hijo de puta! ¿Por qué a mí? She's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. and come back and she's my best friend. She a real bad bitch, girl, I'm She don't need no... Nadie va a escoger a la negra. No. No. Hey, no mamen. Un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal. Si tienes huevos, Dale al botón rojo, y si tienes muchos huevos, activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias. ¿Por qué? Queremos tener derechos. Nadie quiere a una negra. Pero yo me la puse, porque yo se la puse. Uh, ¡A mí me vale verga! ¿Sabes cómo se juega eso? ¿Jugle? No No ¡Tenemos una noob! ¡Roster! Yo tampoco lo dejé jugar <ríe> Sí hombre, sí, cógete ¡Oh no! Estamos solos ¡Eh! Helicóptero, regresa! Me dejaste solo, pendejo ¿Qué a ese helicóptero? It's leaving us! ¡Also! ¡Say help! ¡Hey now! ¡No y, for Vale. Yo quiero la hacha. Oh. Uh. pueden agarrar doble doble pistola, ¿eh? Okay. otra vez en la pistola y te dan dos. O ¡Oh, sea, eh, pendejo. <risa> Roster, gordo, deja estar <risa> Primero, ah, Spider Room. Spider Room, vamos. Son sí. roster de Room. ¿Qué? Espera. Joder, roster, todavía están ahí. ¿Anserio? A me vuelve por acá. Mugnay, o oh, sea, sí, no, ayuda. Pégale, pégale. Mugnay, pégale. Date, güey. Dispárale. Al otro pendejo. Dispara. Roster, ¿me puedes ayudar? Estoy muerto. ¿Cómo? Tan rápido, Roster. Quise hacer un speedrun y no me salió. No, pues a mí sí me salió. Estamos en el segundo... En ¿El segundo punto? Vale. Este... Te tiras de la ventana a otra habitación. Sí, sí, ese pues hice. Si no, cae en la otra ventana. <risa> ah, pues... Yo sí. Sube, sube. ¡Oh, sí, el culto! Quita, quita, quita. Cúrate, cúrate, cúrate. Cúrate, cúrate. Ponte el botiquín y disparas. Espera, espera, espera es, Se están dando amor entre sí ¿Ya? Vale No me dispares a mí Hostia Sí, se va a morir Nick Nick, que se muera <ríe> Nadie lo quiere Vente, vente muy nice, sígueme Bueno, te sigo no sé, güey, a dónde va, yo no me estoy siguiendo, güey. Mira, ¿dónde es mi inspirador? No, coño, sí. Ahí está, roster. Vamos, vamos a salvarlo. Roster, sí, nada, nada. vamos a por ti. O sea, ahí está Nick, ahí arriba. Roster, sal. Roster, sal. Vamos, roster. Te salvé, cabrón. Ya muy bien, está. Muy bien, ¿Te salvé, roster? ¿Cómo apuntan con esto? ¿Con cuál? ¡Ah! ¿Cómo apuntan con estos controles? Yo estoy jugando con teclado y Ah, ratón. Preso ya con. Es... Abrazo. Vete, Moon Knight. Vete, vete, vete, vete. <ríe> Abre ah, la puerta! ¡Ya vienen! ¿Quién viene? ¡Hostia! ¡No, el enano! ¡Hijo de puta! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo me voy Yo me voy ¡No, rooster! ¡Amigo! ¡Levanta la cola! ¡Ah, me tira! ¡Uy! la ¿Dónde me, dónde está, dónde está? ¿El suelo? Ah. Perdón. ¿Está vivo, Roser? Vale, vale. Yo podía solo contra ellos, solo que me ganar. <risa> sí, sí. O sea, mis huevos. Vente, Roser, Vente, protégeme. ¡Hostia! ¡Oh! ¡En la no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Puto! Gracias. Como que los demás te quieren mucho, eh. Ya van dos. Ah, no, tres, van. ¡Hostia! ¡Una especie de tan! ¡Ayuda! ¡Puta madre! De vale Salgamos Solo esperen que se acabe el fueguito de ahí, por favor ¡SALGAMOS! Falso Sigo a la morena ¡Oh! Protegedme sí, Vale Sígueme. ¿Cómo? No, no, no Te salvé oh, no. Otro puto enano! ¡Ayuda! Espérame! ¡No! ¡Ayuda! Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. ¿Dónde está? ¡Otro enano! ¡Gracias! ¿Qué tienen los enanos contra pero... mí? Tengo que estar ¿Eh? salvando a los dos a cada rato, en serio. Pero qué culpa tengo yo? Vamos, vamos. Hostia. Moonlight. No Enmigo, Vamos. Cuidado, bomitona. Métanse, métanse. No, ¡Diga que entre. Métanse. Espera. Moonlight. ¿Cómo que, qué, qué? Sí, ¡Toma! De ¡Defensa personal! <risa> Mira, ahí dice que fui MVP. ¡Toma! Sí, sí, sí. ¡Luchador! <risa> en la sumaridad reí usted, culeros <risa> A ver, a ver. ¿Qué más que más sale? Ok. I used to be a no good. No good. Hey. Now I got all of these shows booked. Shows booked. Ok. Now I'm the man in my whole hood Whole hood, damn, ayy Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well, pretty well I used to be up no good